¿Existe un destino inevitable para cada uno de nosotros? La respuesta corta es no. No existe un destino inevitable para nosotros, pero supongo que con esto no tendréis suficiente, lógicamente. Entonces vamos a intentar explicar a qué se refiere, porque sí es cierto que cualquiera que sepa de astrología o que le hayan hecho una interpretación de una carta astral u otras cosas parecidas, ¿no? se habrá dado cuenta de que te pueden predecir, entre comillas, ¿vale? no realmente es una predicción, pero parece serlo, te pueden predecir qué es lo que te va a pasar en un tiempo cercano, por ejemplo, dentro de un año o algo así. Y uh, en los propios astrólogos nos ocurre esto, de que cuando hacemos una predicción y vemos que se cumple, pues lógicamente acabamos creyendo que existe una grabación de nuestro destino y que es casi inevitable, porque suele ocurrir, a menos que nos equivoquemos. Eso da pie a, un, a este error, la creencia de que existe un destino inevitable. Voy a intentar explicar... ¿Por qué ocurre esto? En realidad, insisto, no existe un destino inevitable. Somos nosotros los que hacemos nuestro destino. Cada día construimos lo que va a venir en nuestro futuro. Pero sí es cierto que esa construcción que hacemos, la hacemos en base a cómo somos nosotros. No lo hacemos como lo, hace, como lo haría otro, sino cómo somos nosotros. Entonces voy a usar un ejemplo que os ayudará a entender eso seguramente. En astrología, en una carta astral, Podemos ver, no voy, a, voy a usar un término técnico, pero no os preocupéis, ver, te lo explico, ¿vale? Uh, lo que se llama una tensión, una cuadratura entre el Sol y Marte. El Sol básicamente sería nuestra manera de pensar, nuestro yo, ¿no? Yo pienso que soy así. Y Marte es nuestra energía vital, la capacidad de luchar, de defendernos, de hacer esfuerzo, de conseguir cosas físicamente, ¿eh? con el esfuerzo. Bien, si hay una tensión entre esas dos uh, partes de nuestra personalidad, se, se podría decir, vamos a hacerlo fácil y vulgar, que esa persona tiene mala leche, tiene uh, fuerza de carácter, sí, pero también en exceso, impone sus ideas, es impulsivo, es uh, impaciente... Al ser impulsivo, por lo tanto, tiene mucha facilidad para meterse en berenjenales. Al, al ser impaciente, pues fácilmente ofende a los demás, molesta, etc. Eh, fijaos que estoy hablando de características del carácter, maneras de ser de alguien. Si alguien tiene eso en una carta natal, y fijaos que digo esto, carta astral es el nombre que se le da vulgarmente, pero en realidad estaríamos hablando de la carta, de la posición en el nacimiento de los planetas. Por lo tanto, por eso el otro nombre es válido y de hecho es más descriptivo, carta natal. Bien, pues cuando interpretamos una carta natal de alguien que tiene esa tensión entre Marte y el Sol, le estamos explicando que su carácter es violento, o posiblemente violento, impulsivo, todo esto que acabo de decir. No estamos diciendo nada en cuanto a predicción de futuro, pero cualquiera de nosotros podría deducir fácilmente que alguien que se enfada fácilmente, que es impulsivo, que es un poco violento de palabra al menos, etcétera, se puede decir que va a tener problemas con la gente, se va a pelear, o se va a tener peleas, es fácil que tenga accidentes, ¿por qué? Pues por su propia impulsividad. Entonces se podría hacer una predicción de futuro de que esta persona, en el momento en que ese Sol y Marte se activen, va a tener fácilmente accidentes. Eso es lo único que en realidad la astrología puede decirte. Podemos mirar, predecir, no, predecir no es la palabra, podemos mirar con las herramientas de que dispone la astrología cómo estarán dispuestos los planetas, qué efecto nos harán en nosotros, qué activarán en nosotros dentro de un tiempo, un año, dos años o veinte años, da igual eso. Entonces el astrólogo consciente lo que podría decir es, cuidado, porque tal fecha... Se te activa este Marte, Sol, esa tensión que tienes tú en tu interior, y en ese momento estarás más impulsivo de lo normal, te cabrearás más fácilmente, podrás tener más fácilmente accidentes o peleas. Nunca podremos predecir que va a tener problemas, que va a tener accidentes, porque esta persona, desde el momento de nacimiento hasta ese momento que estamos mirando, esa fecha futura, puede haber cambiado. Si no ha cambiado, sí que es fácil que le ocurra eso. ¿Entendéis por dónde voy? Es fácil que le ocurra lo que se puede predecir, pero en realidad lo que estamos deduciendo de su carácter que va a pasar cosas. ¿Vale? No estamos viendo su futuro, estamos deduciendo de su carácter eso que le puede pasar. Si esa persona no ha cambiado, como por desgracia es bastante común, que la mayoría de la gente no cambia durante su vida, muchos, todo el mundo cambia, ¿vale? Eso es imposible evitarlo. La vida nos zarandea lo suficiente como para que cambiemos. Pero hay personas que dicen genio y figura hasta la sepultura. Yo tengo mala leche y la voy a tener porque soy así hasta que me muera. A esa persona, si le interpretas la carta a los 10 años, a los 40 y a los 80, el resultado será lo mismo. Podrás predecir fácilmente que va a cabrearse, va a tener problemas, va a pelearse con gente, va a tener accidentes, etc. Si esa persona fuera más consciente y dijera, vale, este, esta manera de ser mía me causa problemas en la vida, ya no hablo de accidentes, pero sí que me peleo con la gente, por ejemplo, y quiero cambiar esos problemas, acepto que es parte, al menos, causa mía, voy a cambiar esa manera de ser, cuando vaya cambiando esa manera de ser, irá desapareciendo esa tendencia a tener accidentes, por poner ese ejemplo. ¿vale? Eso es válido para cualquier aspecto de una carta astral. ¿Podemos predecir el futuro? No. Pero sí podemos deducir qué va a pasar si no cambias. Y eso es lo que deberíamos decir siempre. Tú eres así de nacimiento, ese carácter está ahí, esa manera de ser, lo irás desplegando a lo largo de tu vida, a los 21 años más o menos ya estará eh, totalmente firme en ti, esa manera de ser, y a partir de ahí, si no cambias, todas las partes que hemos visto que son negativas irán saliendo fácilmente. Y se puede deducir que te puede pasar esto, esto y esto. También sería lo mismo con lo positivo, ¿eh? Si una persona generosa regala y etcétera, es fácil predecir, tendrá muchas amistades, habrá mucha gente que le querrá, eh, serán generosos con él. Eso es el, el efecto tanto positivo como negativo, lo vamos a encontrar. Si no cambias si y siempre eres generoso en toda tu vida, te encontrarás con eso. Cada vez que se activa ese planeta, podemos predecir que vas a tener cosas positivas. ¿Entendéis entonces? No hay un destino marcado, sí que hay una misión, algo que queremos aprender durante la vida, eso nuestra alma nos ha puesto aquí para aprender y por lo tanto lo podemos ver, pero no son cosas que pasan, es un aprendizaje que vamos haciendo, eso sí que es casi inevitable, puesto que somos nosotros mismos que queremos aprenderlo. entonces no, no hay nada que lo vaya a impedir, lo vamos a aprender. Pero en cuanto a situaciones concretas de qué va a pasar en nuestro destino, no existe algo marcado inevitable. Sí existen tendencias que, si no hacemos nada por cambiarlo, van a ocurrir. Depende de nosotros.